Hola. Hoy vamos a tener una instrucción sobre la fisiología del sistema vestibular. En una primera instancia vamos a revisar los fundamentos teóricos y posteriormente vamos a trabajar con un modelo para entender la aplicación de esos componentes teóricos. Nos vemos allá. Bienvenidos a esta mini clase acerca de la fisiología vestibular. Les habla Hernán Darío Delgado Rico y este video ha sido preparado especialmente para la Cátedra de Fisiología Humana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta imagen tenemos una representación esquemática tridimensional de los canales semicirculares. En los diferentes libros vamos a encontrar denominaciones variadas para estos canales. El anterior también es llamado superior superior el posterior también es llamado inferior y el lateral también es llamado externo. Como vemos en la imagen cada uno de los canales tiene un plano que le permite ser sensible a los giros que ocurren en ese plano. En el caso del canal lateral pues es sensible al plano horizontal, el canal anterior o superior es sensible al plano sagital y el canal posterior es sensible al plano coronal esto es una visión muy general para obtener la información de los planos sagital y coronal realmente lo que sucede es una combinación de informaciones entre canal superior y posterior en contados instantes hablaremos acerca de eso hay que tener presente que cuando ocurre un giro, en primera instancia se van a mover las partes sólidas, como las células, y la endolinfa tratará de conservar su inercia, es decir, estar quieta. Si seguimos dando giro en esa misma dirección, la endolinfa adquiere también esa dirección y velocidad de movimiento. Y cuando nos detengamos, las partes sólidas se van a quedar en un lugar y la endolinfa va a continuar el movimiento que adquirió en estas imágenes vemos la representación esquemática en la posición anatómica para los canales semicirculares podemos observar que el canal lateral o externo realmente está ligeramente inclinado un poco más alto en su parte anterior respecto de la posterior en el caso de los canales posteriores que son estos y los canales anteriores la disposición es ligeramente angulados con relación al plano medio sagital ese ángulo es de aproximadamente unos 45 grados mientras que en el caso del canal lateral está inclinado cerca de unos 30 grados por arriba de la horizontal en su porción más anterior si nosotros observamos en este modelo la cabeza va a hacer un giro hacia la derecha y las partes sólidas, como las células que están allí en los canales semicirculares, específicamente el lateral, en este caso, van a hacer el movimiento también hacia la derecha. Y las partes líquidas, nos interesa aquí la endolinfa, van a adquirir movimiento algunas fracciones de segundo después. Por lo tanto, si nosotros vemos ese movimiento de la cabeza y las células, Primero van a moverse las partes sólidas y luego las partes líquidas. Asimismo, cuando nos detengamos, las partes sólidas serán las primeras en quedarse en un mismo lugar y las partes líquidas llevan una inercia en movimiento que la van a perder con el paso de algunos segundos. Nuevamente vemos una representación esquemática de ese canal lateral ligeramente inclinado unos 30 grados hacia arriba en su porción más anterior y lo que es el canal superior del de lado izquierdo, el canal superior del lado derecho y el canal posterior del lado derecho y el canal posterior del lado, derecho, posterior del lado izquierdo vemos que ellos están ligeramente angulados respecto del plano medio sagital, pensemos ahora qué sucedería si inclinamos nuestra cabeza 30 grados hacia el frente, entonces al realizar este movimiento vamos a observar que el canal lateral ahora queda completamente horizontal y lo hace mucho más susceptible a los fenómenos de estimulación. Cuando damos un giro hacia la derecha, las células pilosas del lado derecho van a estimularse aún más porque sus estereocilios se acercarán al quinocilio, mientras que la del lado izquierdo van a tener una menor frecuencia de disparo ya que sus estereocilios van a terminar alejados del quinocilio. Esto es gracias al efecto que ejerce la endolinfa presionando sobre la cúpula, generando un movimiento en la dirección opuesta al giro que se ha dado. Es lo que vamos a ver en estas diapositivas que siguen. Entonces, en una primera instancia vamos a tener una cierta frecuencia de disparo basal de los canales semicirculares laterales, tanto el derecho como el izquierdo. Estas estructuras, las células ciliadas que están allí van a estar disparando potenciales de acción cada cierto tiempo así nuestra cabeza no se mueva cuando hacemos el giro lo que va a suceder es que del lado derecho los estereocilios van a ser acercados al quinocilio por efecto de la endolinfa que presiona sobre la cúpula y deforma a esta estructura gelatinosa produciendo acercamiento de estereocilios a quinocilio o sea que la señal resultante del lado derecho es una frecuencia más alta. Mientras que del lado izquierdo, la endolinfa va a alejar a las estereocilias del quinocilio porque ha presionado sobre la cúpula y genera esa deformación. Por lo tanto, de ese lado va a haber una menor frecuencia de disparo. Ahora, si hacemos un giro en el plano sagital. Vamos a estudiar qué sucedería con ese giro hacia el frente, es decir, cuando hacemos una voltereta. Tal como lo vemos acá en la imagen, la niña ha hecho un giro hacia el frente. En este caso partimos desde la posición del reposo en donde los canales semicirculares no están teniendo estimulación, aparte de la frecuencia basal o tónica de disparo que manejan las crestas allí presentes. Resulta que si hacemos el giro hacia el frente, va a ocurrir lo siguiente. En lo concerniente a los canales superiores o anteriores, vamos a ver que la endolinfa genera un fenómeno de presionar hacia las cúpulas y termina separando a los estereocilios del quinocidio. o sea que éstas van a enviar una menor frecuencia de disparo. Mientras que los canales posteriores van a tener un fenómeno en donde la endolinfa presiona sobre la cúpula, hace que las estereocilias se acerquen al quinocilio y los canales posteriores manejan una mayor frecuencia de disparo. Eso es lo que permite a nuestro sistema nervioso central detectar ese giro hacia el frente. Ahora veamos qué sucede con un giro que ocurre en el plano coronal sería como el que estamos viendo acá en la imagen del hombre de Vitruvio. Resulta que en la condición basal vamos a tener la siguiente característica. Los canales que están alineados a ese giro, a la dirección de ese giro hacia la derecha en el plano coronal, van a ser el canal anterior o superior del lado derecho y el canal posterior para el lado izquierdo, el canal anterior o superior del lado izquierdo y el canal posterior del lado derecho están perpendiculares a la orientación de ese giro y ellos no van a tener cómo detectarlo, entonces la endolinfa va a generar un fenómeno de presionar a la cúpula en el canal superior del lado derecho y aleja estereocidio del quinocidio por esa razón la frecuencia de disparo aquí es menor mientras que en el lado izquierdo la endolinfa deformó la cúpula y logró que los estereocilios se acerquen al quinocilio y va a haber una mayor frecuencia de disparo. Eso es lo que le permite a nuestro sistema nervioso central detectar que ocurrió un giro en el plano coronal hacia la derecha. Hay diferentes modelos que muestran cómo está la disposición, la orientación y las dimensiones de los canales semicirculares del sistema vestibular y adicionalmente tenemos otras dilataciones de ese sistema vestibular correspondientes al utrículo y el sáculo las cuales van a ser revisadas en otro video Después de revisar los fundamentos teóricos vamos a utilizar un modelo para hablar acerca de cómo funciona el sistema vestibular. Hemos venido a la superficie del planeta porque allí en el espacio los efectos son muy atenuados. Bien, vamos a hablar primero acerca de los órganos maculares y en una primera instancia de lo que es el utrículo. Él tiene una orientación que le permite detectar las aceleraciones lineales que ocurren en estas direcciones. Adelante, atrás derecha e izquierda. El sáculo tiene una orientación que lo hace sensible a las aceleraciones lineales que ocurren en la vertical, sea el ascenso o el descenso. Este objeto va a representar las otoconias. Si nosotros vemos cuando ocurre una aceleración hacia el frente, las otoconias se van hacia atrás como acaba de suceder. Si la aceleración ocurre hacia atrás, las sotoconias se van hacia el frente. Si la aceleración ocurre hacia la derecha, las sotoconias tienden a irse hacia el lado izquierdo. Y si la aceleración ocurre hacia la izquierda, las sotoconias tienden a irse al lado derecho. Esas sotoconias están embebidas en un material gelatinoso. Normalmente ellas no deben estar suspendidas en la endolinfa cuando se suspenden generan un problema, se conoce como vértigo posicional paroxístico. En la región en donde hay más otoconias, ese material gelatinoso sufre una mayor deformación y allí las células ciliadas van a tener una mayor tendencia de acercar los estereocilios al quinocilio y por lo tanto van a enviar una mayor frecuencia de disparo, o sea que si fueran en el caso del utrículo una aceleración hacia el frente y las otoconias se van a cargar en la región posterior. Aquí va a haber una mayor frecuencia de disparo mientras que en esta región de la mácula va a haber una menor frecuencia de disparo y es la señal diferencial que nuestro sistema nervioso central reconoce para que detecte ese movimiento. Si fuera en el caso del sáculo, un movimiento de ascenso va a hacer que las otoconias se desplacen hacia la parte inferior y esta región va a quedar más deformada y envía mayor frecuencia de disparo comparado con esta región que es más superior, por lo tanto va a poder detectarse el ascenso. El descenso funcionaría de manera opuesta. Ahora vamos a hablar acerca de las aceleraciones angulares. Entonces en este modelo hemos representado a esos canales laterales los canales superiores los canales posteriores. Esto representa la nariz de la persona o sea que estaríamos viendo su cabeza desde arriba. Si ocurre un giro hacia la izquierda la cabeza va a hacer este movimiento. Entonces, vamos a ver qué sucede del lado derecho y del lado izquierdo. En el plano horizontal, ese giro va a ocasionar que del lado derecho las partes sólidas, o sea, las células, se muevan en dirección hacia la izquierda y las partes líquidas, la endolinfa, van a conservar su inercia. De forma que de este lado, la endolinfa empuja a la cúpula y hace que se deforme y las estereocilias ahora van a estar menos cerca del quinocilio. Por lo tanto, menos probable que se despolaricen estas células. Su frecuencia de disparo va a ser inferior. Inferior a la del reposo. En el caso del lado izquierdo, cuando ocurre el giro, vemos que es en esta dirección entonces vemos que el, la cúpula es deformada y las estereocilias se acercan a donde estarían los quinocilios. Por lo tanto, este vestíbulo va a tener una mayor frecuencia de disparo que en el reposo. Y esa es la señal diferencial que permite a nuestro sistema nervioso central detectar que hubo un quino. Si seguimos mirando hacia la izquierda, las partes sólidas se mueven. Y las líquidas también adquieren esta dirección de movimiento, hacia la izquierda. De manera que, si giramos a una velocidad constante, la estimulación vestibular se salía Pero cuando nos detengamos, van a ocurrir cosas. Si venimos dando el giro hacia la izquierda y paramos, del lado izquierdo las partes sólidas ya van a estar quietas en su lugar. Y las líquidas van a seguir en esta dirección. Entonces, los estereocilios se van a alejar del quinocilio y este vestíbulo enviará ahora una señal de menor frecuencia. Mientras que para el lado derecho, venimos dando el giro aquí y nos detenemos. Las partes sólidas se quedan en su lugar y las líquidas siguen su dirección de movimiento. Por lo tanto, la endolinfa va a seguir fluyendo en esta dirección y va a hacer que los estereocilios se acerquen al quinocilio. O sea, que el vestíbulo del lado derecho en ese momento va a ser el que tenga una mayor frecuencia de disparo. Al cabo de unos segundos, la endolinfa pierde su movimiento y cesa la estimulación del sistema vestibular. Ahora, pensemos en qué sucede cuando hay un giro en el plano sagital, un giro hacia el frente. Sería algo como esto, un giro hacia el frente. Entonces, aquí los canales laterales no van a tener mucha participación porque el giro está ocurriendo perpendicular a ellos. En el caso de los canales superiores, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a poner a la persona ¿sí? de perfil un poco para poder ver. Estos son los canales superiores. Entonces, si la persona hace el giro hacia el frente... En estos canales superiores, los estereocilios van a verse alejados del quinocilio. Por lo tanto, envían una menor frecuencia de disparo. Mientras que los canales posteriores, al hacer ese movimiento, la persona, los estereocilios se ven acercados al quinocilio. O sea, ellos envían una mayor frecuencia de disparo. Cuando se trata de un giro en el plano coronal este movimiento es vamos a tener que para los canales laterales la alineación no les va a permitir detectar el movimiento y en el caso de los canales superiores y posteriores va a ocurrir algo particular y es que unos de ellos van a quedar perpendiculares al giro y no van a ser sensibles al mismo mientras que otros van a estar alineados al giro entonces si giramos hacia la derecha en el plano coronal el canal superior izquierdo y el canal posterior derecho van a quedar perpendiculares al giro y no van a poder detectar el movimiento Mientras que el canal superior derecho y el posterior izquierdo sí van a quedar alineados con el giro. Entonces miremos qué pasa en el canal superior derecho. Al presentarse el giro, los estereocilios terminan alejados del quinocilio. O sea, él envía una menor frecuencia de disparo. Del lado del posterior izquierdo, cuando se presenta el movimiento, los estereocilios se acercan al quinocilio. Por lo tanto, este canal semicircular es el que va a enviar una señal de mayor frecuencia. Muy bien, hemos revisado los fundamentos teóricos y los hemos aplicado en un modelo que representa el sistema vestibular. Como ustedes han visto, es un tema muy interesante y tremendamente relevante en la práctica porque los pacientes que acuden a la consulta con síntomas como el vértigo, es necesario entender cómo funciona el sistema vestibular para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Nos vemos en un próximo video. Les deseo un feliz día y adiós.